Previamente en Milarepa. Desde joven, Milarepa y su mamá y hermana viven años de maltrato por sus tíos, que roban todos los bienes de la familia cuando el papá fallece. Su mamá intenta todos los métodos que puede imaginarse para recuperar los bienes, pero nada funciona. Y finalmente... Su madre amenaza quitarse la vida si Milarepa no logra formarse hasta el punto de poder usar magia negra para vengar todo el daño hecho a su familia. Milarepa se despide de su mamá y su hermana y se va, su corazón desgarrado, caminando semanas y meses en búsqueda de maestros. Milarepa estudia asiduamente y muestra gran destreza en el manejo de chamanismo y finalmente logra arruinar la familia de los tíos. Milarepa parece haber tocado fondo, llegando a matar a 35 personas con su magia negra. Y aún así, no es suficiente para quitar la sed de venganza de su madre. Buenos días. Uh, habíamos uh, dejado Topaga y su compañero en el camino. Y podemos tener alguna idea de qué largo, cuán largo fue el camino eh, por eh, ciertos eventos. Se recuerdan que, se recuerdan que había cumplido eh, su anhelo. Eh, de dar resultados del poder de su magia, eh, había eh, llevado a cabo eh, a través de las prácticas, la práctica del, eh, de la Deidad de, eh, del Eclipse de cara roja oscura eh, y derrumbó la casa de los tíos. Después, eh, las personas en el área, sobre todo el tío, quisieron matarle a la mamá que celebró demasiado, se mostró demasiado su agrado, eh, pero por la información que recibieron de una vieja sirvienta, sirviente, eh, se dieron cuenta que la mamá se dio cuenta y eh, envió un mensaje con mucho oro eh, para que continúe su actividad eh, tópaga y pidiendo una granizada eh, la intensidad de la cual no se ha conocido, una granizada llamada nueve ladrillos, o sea va a llegar a este nivel. Y cuando eh, Topagapi de estas instrucciones nos acordamos que los dos maestros habían intercambiado eh, prácticas o enseñanzas o métodos. Tuvo que regresar con su primer maestro de chamanismo, eh, que le enseña granizada, pero granizada a cambio a... La magia negra que estaba usando requiere que uno esté en el lugar presencialmente. Y esta diferencia es, es importante, eh, la magia negra que Topaga estaba usando para su venganza era a través de espíritus que estaban eh, atados por compromisos. Que tenían compromisos, entras en una relación con estos espíritus y hacen ¿no? a través de los términos de la relación, tú les das ciertas ofrendas, etcétera, y les propicias y ellos cumplen tus encomiendas. Y por lo tanto tú no tienes que estar en el lugar. Controlar los elementos. Tienes que estar en la proximidad de los elementos. No estás usando un intermedio. In intermedio. Uh -huh. Intermediario. Intermediario, sí. Así que eh, cuando llega con ese primer maestro, que es quien tiene la práctica de las granizadas, eh, él le enseña, le envía a su celda anterior a practicar ¿no? y siete días dice suficiente pero el maestro le pregunta investigue y dime cuál es la altura de la cosecha de la de las plantas ¿no? el, pr el primero tubaga dice están germinando y dice, entonces es, es temprano y pregunta una segunda vez, ¿qué tan altos son? No, ahora lo, las palomas cuando andan entre las plantas no se ven. ¿no? Todavía temprano. Y después cuando las orejas de grano están empezando a salir, las espigas, las espigas están empezando a salir. Y el maestro dice, ok, ahora sí, váyanse. Y en día con Tupagá ese mismo discípulo o estudiante de él que inicialmente, se recuerdan cuando TupaGa había eh, todos los demás estudiantes, sus amigos se fueron, ya está, recibieron sus mantas, se fueron. TupaGa, no, yo no esto no, es, no va a ser suficiente, yo necesito más. Y regresa y cuenta su historia, y el maestro había enviado un estudiante muy fuerte ¿no? y que puede viajar muy rápido. Va y regresa y confirma la historia. Ese mismo estudiante es quien el maestro envía con Tupacá, y los dos van. Y en el tiempo que les toman el camino, entre ¿cómo se llamó? Es, espigas entre empezar a salir una espiga hasta cuando llegan, al otro día iban a cosechar, otro día y siguiente día, justo llegaron a tiempo. Y era una cosecha excelente. La, los campesinos estaban muy, muy con mucha ilusión y habían hecho un acuerdo entre ellos que vamos... No, nadie va a cosechar cuando quiere, todos vamos a cosechar juntos. Nadie va a tener la ventaja en la venta ni nada, todos vamos a cosechar juntos. Y esto era el acuerdo que hicieron. Es en ese momento que Tupagá y su amigo llegan con la intención de destruir la cosecha de toda la valle. Se instalan en un lugar, en el lado superior, más alto, de la valle, y ahí empiezan a hacer la práctica. Y cuando Tupaga estaba, había estado ensayando, él nos da algunos detalles de cómo le fue en la práctica. Él estaba viendo, intentando su capacidad, y hacen una como un espacio que llama un espacio mágico eh, y estaba visualizando y intentando y ahí apareció aparecieron apareció una nube en este espacio que él tuvo donde estaba practicando con relámpagos y rayos y dijo que en ese momento yo sentí que sí yo pude lograr esta práctica que es señalando el dedo puedes enviar una granizada y si tienes la capacidad de controlar granizadas, también estás controlando el tiempo. No necesariamente vas a usar esta capacidad para destruir cosechas, pero esta es la intención de Tupacá. Llegan en la valle en el mero momento y se ponen a hacer la práctica y la nube que aparece en el cielo como Tupaga lo describe a Rechumpa en su biografía, era el tamaño de un pequeño pájaro. Nada. Una pequeña nube. Esto era lo que logré producir. Y esto no era el resultado que yo estaba buscando. Así que yo empecé a llamar, convocar los protectores atados por compromisos, por votos. O sea, se Fe que su capacidad no, no le está dando lo que busca, pero a través de sus pactos con los espíritus, que llaman protectores, son espíritus, llama a ellos y empieza a proclamar todos los abusos que él y su mamá y su hermana habían recibido. Y está llorando y dejo, estaba golpeando mi manto. Te vez está en angustia. Y llorando, no se hicieron esto, no se hicieron esto, llamando sus nombres. Y en este momento sí, una nube negra enorme tapa el cielo y suelta una granizada terrible. Hasta que las inclinaciones de las montañas se llevaron en los barrancos, así mismo describió. Fue realmente terrible. Y después cayó mucha lluvia, tantas nubes, ah, hubo mucha lluvia. Y la noche o la, el día, la, el, el tiempo se puso frío. Túpaga y su compañero se refugiaron en una cueva. Estaban ahí en una cueva de donde se ve la valle. O la cueva miraba hacia el norte, dijo. Y ya que hubo frío, prendieron un fuego. Quemaron unos, unos ramas o palos que habían encontrado. Y pasa ellos escuchan unos campesinos que habían ido a cazar para el festín de agradecimiento para la cosecha, y vienen regresando, y ven qué había pasado, y, y los oyen, les oyen hablando entre ellos, ¿no? que primero ¿no? mata tanta gente, y ahora nos destruye la cosecha de todo el valle el valle el nadie ha hecho tanto daño como este topada si no, lo agarramos en algún momento vamos a quitarle su corazón mientras palpita y vamos cada uno de los campesinos vamos a tomarnos unas gotas de su sangre. Eso es lo que le haremos. Vemos en qué estamos. ¿Recibes abuso? Matas. Te quieren matar, granizadas. Te quieren quitar el corazón. Y ahora, ¿qué, qué sigue? Ahora sí, está viendo, tu papá está viendo los resultados del poder que tanto quiso mostrar. Esto es. Y escuchan estas voces. Y después, ya que tenían el fuego prendido, oyen que uno de los, eh, la, los eh, cazadores mayores dice, shh, callan. Oye, hay, hay gente en esta cueva. No, no sabemos quiénes son, cu cuidado que decimos. ¿No? Y pasan y escuchan voces de uno de los cazadores más jóvenes diciendo, ha de ser él, vamos a reclutar una banda, llamamos gente del pueblo y regresamos y le matamos. Sí, sí, sí, sí, sí pero callados, callados, y lo oyen. Así que se tiene que ir. Pero el compañero es muy fuerte. Es un hombre excepcionalmente grande y fuerte. Milarepa Tupaga lo describe como un caballo, era así fuerte. Y él dice, yo voy a ir en una dirección, tú vas en la otra, yo les voy a jalar conmigo, les voy a hablar y les jalo conmigo mientras tú escapas. Yo a mí no me hará nada. Entonces, que hacen el acuerdo? Se ponen de acuerdo que a unos cuantos días se van a reunir en tal y tal pueblo. Hacen el acuerdo. Tú paga, va en una dirección y el compañero espera hasta que la gente se está acercando y les empieza a hace que él estúpaga y les grita a ver qué les grita para que vean les empieza a cuál es la palabra bueno a decirme después um, les dice: maldiré cualquier persona se me acerca. No he celebrado todos los hombres que ya he muerto. No he celebrado sus muertes. Ya destruí la cosecha excelente de este año. ¿Qué más quieren? Si no traten bien a mi mamá, a mi madre y a mi hermana, maldiré todas las partes superiores del valle y aniquilaré las partes inferiores, o sea, arriba y abajo. Los que no quedan matados, maldiré sus, eh, sus, sus descendientes hasta nueve generaciones. Si esta región eh, resulta totalmente destruida, será por ustedes, por su conducta, o sea de maltratar a su madre su hermana. Esperen, van a ver, van a ver, así enojándoles y él corriendo, y cuando ellos no logran alcanzar, él baja su velocidad para que siguen detrás de él, oyéndole. Y los hombres se asustan de esto y están diciendo el uno al otro: hazle algo, tú hazle algo, hazle algo, no, tú hazle algo. <risa> y así deciden regresar. Ellos regresando, Tupagas se entera mucho después, regresando. Hablan de la situación que nos escapó y deciden, se ponen de acuerdo y le quiten a los tíos el terreno que los tíos habían tomado de la familia y lo devuelven a la madre. O sea, ella sí tuvo razón que por presión social hubiera sido posible hacer algo. Es que. Y el otro factor es, el tío ya no tiene todos sus hijos grandes, violentos. Así que la mamá ya tiene su terreno, pero vive en constante miedo de lo que los vecinos le van a hacer. Y tu papá se va. Él mientras está escapando... No tiene nada, no tiene, está mendigando por comida, está con nada, ha dado todo. Cada vez que encuentra un maestro entrega todo lo que tiene pidiendo enseñanzas. Y mendiga en un, uh, en un área y un perro le muerde muy feo y llega tarde para la reunión pero el compañero llega y se reúne, él explica por qué era se retrasó uh -huh. y regresan, eh, después regresan. Otra vez cruzando la mitad, de están llegando ahora de la parte oeste de Tsang, cruzando Tsang, llegando a la siguiente región. Mucho, mucho viaje, mucho movimiento. Cuando llegan, antes de que hayan dicho, comentado algo al maestro, el maestro les dice: Tuvieron excelente éxito, ¿verdad? ¿No? Y ellos dicen: ¿Por qué no hemos comentado a nadie cómo sabe? Dijo: Porque los protectores, atados por Samaya, llegaron, aparecieron aquí, sus caras radiantes, y supe que lo lograron, ¿verdad? Y explica si es cierto. Después está, ha llegado con el maestro, está ahí con el maestro y le empieza a doler. Y como él describe la situación que él empieza a vivir, sentía arrepentimiento por los actos malvados que he cometido a través de la magia negra y granizadas. Pensé en el Dharma tan intensamente que en el día no se me pasó comer, olvidé comer. Si yo salí quería estar dentro, si me quedé dentro quise salir. En la noche estaba tan harto y tan lleno con renuncia y de estar cansado de samsara que no pude dormir. Sin embargo, no pude confesar este anhelo que tuve de recibir el Dharma. Está en un maestro que está enseñando otra cosa. Así que mientras seguía sirviendo al Lama, este Lama de chamanismo, continuamente estaba agona, agonizando que cómo podría recibir el Dharma, de dónde consigo el Dharma. Y en aquel momento, el, ese lama, el primer lama de chamanismo, Yung Dun Chogyal. Yung es permanente, Dun es maestro, Chog es ira, Gyal es rey. Esto es su nombre, el maestro de granizadas de chamanismo, Yung Dun Chogyal. Um él en algún día se, se tiene que ir eh, a atender uno de sus benefactores principales, una persona de, de mucha, muchos bienes. Y él va y después de tres días regresa. Regresa con, con un aspecto pesado, solemne, callado, y le comenta, Tupagá está ahí cerca, y Tupagá le pregunta, maestro ¿por qué usted tiene este aspecto tan poco cómodo, poco feliz? Y él contesta, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Ayer en la noche, mi benefactor excelente falleció, así que me entristece las, la, cicli, la existencia cíclica. Más importante, yo soy ya viejo y desde los dientes blancos de mi niñez hasta el cabello blanco de mi vejez, mis acciones han estado enfocadas en destrucción a través de magia negra, hechizos y granizadas. Mi hijo, tú también desde joven has acumulado estas acciones terribles con granizadas y magia, y todo esto está en mi cabeza también. Y esto es una un concepto muy importante en la cultura india y tibetana, que los maestros tienen una responsabilidad básica para los estudiantes, no solo para que aprenden que aprendan bien sus lecciones, sino para todo lo que hace La conducta de los discípulos refleja en la calidad del, del maestro y los maestros tienen una responsabilidad para la formación total de la persona. Aun si no lo hacen, no están pensando en esto, esta es la idea, que deben de estar cuidando todo. Y si un discípulo va mal, en la sociedad tibetana o india, lo primero que ocupan es el maestro, no el discípulo. Es una relación muy importante que va mucho más allá de los intercambios específicos. Un maestro de medicina está responsable para la formación ética, la formación de la persona completa, además de su habilidad en curar enfermedades. Así que él está consciente que él al haber puesto Topaga en esa dirección, y nos acordamos que, que, que no lo, no lo hacía tan fácil, como él supo que ¿no? esto no hay que compartir tan fácilmente. Porque finalmente se le dio y sí ve los efectos. Así que él está teniendo todo este remordimiento, y Tupacá ve ¿no? que aquí una oportunidad se le está abriendo. El maestro dice, el primero Tupagá le pregunta, y esto es otro asunto importante, le pregunta, pero Lama usted no ha guiado a estas personas a reinos superiores y a la liberación? Y esto es un tipo de ¿no? la confusión entre el Dharma que se supone que estamos cuidando pero estamos matando, y si matas no estás liberando, todo esto se enreda. Y efectivamente en esa época se encuentran muchos textos donde se usa la palabra liberar para la acción de matar. Él liberó tal y tal persona. Y esta es la enorme confusión que hay en este momento ciertos términos, conceptos del Dharma, insertados en una estructura totalmente no dármica. ¿No? Esto es, la, este es el punto histórico en la que Milarepa está viviendo. Y el Lama es muy honesto y dice, pues yo entiendo eh, que la naturaleza de los seres es la realidad misma, y sé en teoría cómo guiarles. A renacimientos superiores y la liberación. Y además yo conozco unos cuantos rituales para hacerlo, pero yo solo tengo palabras ¿no? y conocimiento intelectual. Así que cuando llega el momento de hacerlo yo no tengo la confianza de poder hacerlo. Pero ahora sí yo voy a practicar el Dharma para asegurar que yo pueda soportar cualquier dificultad, ahora me viene. Tú quédate aquí cuidando a mis discípulos. Tú acá ha mostrado aptitud en trabajar con los métodos que el Maestro le ha enseñado. Tú quédate aquí cuidando a mis discípulos. Aquí se ve también, está, aunque tú has decidido que esto no es lo correcto. Hay que cuidar los discípulos. O sea, tú continúas con lo que yo había iniciado y yo voy a hacer otra cosa. ¿No? Y un maestro es alguien que cuida una comunidad de discípulos. Esto también vamos a ir viendo en muchos otros contextos. O sea, tú quédate aquí cuidando a mis discípulos y yo voy a buscar liberación y yo haré prácticas para tu renacimiento superior y liberación. O tú practiques el Dharma, yo me quedo aquí cuidando los discípulos y tú dediques para mi renacimiento superior y mi liberación. Y yo te doy lo necesario, lo que necesitas, los requisitos. Y estoy Y así Tobaga tiene su gran anhelo cumplido y el maestro dice ya que tú eres joven y tienes mucha perseverancia y fe, tienes que practicar perfectamente el Dharma puro. Y la cuestión del Dharma puro, ¿qué es el Dharma puro? Hay que ir observando cómo se va desarrollando a través de la búsqueda de Milarepa, de Topaga. Pero este maestro le da un yak, eh, un tipo de yak, junto con multas de tela de lana de la zona, y le comenta de un maestro llamado Rondon Haga. Ron Dun, Dun es maestro. Haga, Haga son los devas o las deidades. Ga es el mismo Ga de Tupaga. Agradable deleite. Tupaga es, es un deleite de escuchar, una alegría al oír. Y esto es alegría de los devas. Rondun Haga. Le menciono porque es maestro de Dzogchen esto sí, ya estamos hablando del, del Dharma, del Buda. Y él vive en, otra vez en la región de Tsangong, que es otra vez hacia el oeste, pero a no le importa estar deambulando por todo Tíbet, quiere el Dharma. Y, sale con lo que el maestro le había dado para, su, para sostenerse, y va en búsqueda a un siguiente maestro. de aquí lo, eh, la descripción física palpable que Tupacán nos da de su experiencia de arrepentimiento. Vemos que esto no es culpa, no queda ahí estancado, que soy tan malo y, y no valgo nada y voy a ir al infierno y no hay nada que puedo hacer y qué malo soy, qué malo soy, sino yo necesito hacer algo. Yo no puedo continuar así. Y intuye, aunque es, es obvio que no entiende muy claramente qué es el Dharma, pero el Dharma ha estado en la cultura, hay conceptos flotando no muy bien asentados, pero tiene esta idea, ¿no? que va a haber consecuencias, como el Maestro mismo dice, y hay que hacer algo, y quiere, quiere continuar. Aquí vemos que él no pierde esperanza en él mismo, él se ve capaz, de practicar el Dharma. No lo dice explícitamente, pero busca quien le da algo que aparentemente él cree que va a poder usar. O sea, su confianza y fe en el Dharma va juntos con cierta fe en el mismo, aunque está absolutamente destrozado mirando sus acciones, no puede comer, no puede dormir, no puede pensar, está inquieto, sale, entra, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, pero en todo esto él no se descarta, no se descalifica, aunque sí, en muchos momentos dice yo soy un mal hechor, así dice, pero no pierde la idea que se puede transformar. No quede estancado pensando que es malo en su naturaleza. Y esto le pone en movimiento. Va viajando a donde, donde está Rondon Laga en Sangro. Para, para aprender un, un, eh, una serie de métodos de meditación eh, que eh, tiene muchas similitudes con la meditación de Mahamudra que está transmitido a través del linaje de Milarepa. Dzogchen también es meditación en la naturaleza de la mente. y Cuando Tupagá llega con Uh, Rondún Laga. Y no sabemos cuánto tiempo pasa entre salir e ir con rondon Laga. Y hay algo muy curioso en la historia: que Milarepa mismo dice que antes Marpa tuvo unos diez maestros. Tuvo este primer maestro que le enseñó los rituales locales para los pueblos, ¿no? Lugye Kien, Ken, conocedor de los ocho nagas, después va con Jungdun Chogyal, que le enseña las granizadas finalmente, va con el tercer maestro que le enseña la magia negra que usa para matar, Después tenemos Rongdunghlagya, eso era eh, Nubchung eh, o Nubkulumpa, Nubchungkulung, y después tenemos Haga, Esos son cuatro. Pero nos dice que hay diez. Y más o menos pasa uno o dos años con cada uno de los maestros, incluyendo todos esos meses de estar viajando. Y aunque Milarepa en su biografía no menciona sus nombres, hay una historia importante, un, un texto histórico importante, donde se menciona tres otros maestros. Pero no, no tenemos muy claro, pero sí vemos que hay una sucesión que va aproximándose a través de su búsqueda de maestros a un Dharma que realmente le puede transformar algo cada vez más dharma. Y cuando llega con Rongdulhaga, que es maestro eh, de Dzogchen, el maestro eh, que le ofrece, llega con un yak, con montos de tela de lana, que ofrece al maestro conociendo a Topaga Bulta de tela de lana y un yak, le ofrece todo. Y el maestro le acepta y le dice, este Dharma auténtico mío, Dzogchen, es victor, es victorioso en sus raíces, eh, victorioso en la propagación de sus raíces. Victorioso en el logro de la, de la capa, del árbol, ¿cómo se llama la parte? Copa, la copa. Victorioso en el logro de la copa y victorioso en sus frutos. Medita de día, te convertirás en un Buda en el día. Medita de noche, te convertirás en un Buda en, el, en la noche. Seres afortunados, cuyas acciones pasadas han creado circunstancias favorables, ni siquiera me necesitan meditar, están liberados con solo oírlo. Ya que es un, una enseñanza de Dharma para quienes tienen facultades superiores, se lo daré. Y el Lama le da iniciación e instrucción. y tu luego explica yo pensé cuando yo recién empecé a, a practicar la magia yo tenía señales significativos de éxito dentro de 14 días. Para granizadas siete días eran suficientes. Ahora, Aquí hay una enseñanza aún más fácil que magia o granizadas. Medita de día, serás Buda en el día. Medita de noche, serás un Buda en la noche. Si eres una persona tan afortunada que has generado las, eh, las acciones previas para tener la circunstancia favorable de escucharla, ni siquiera necesitas meditar yo también tengo que ser uno de, de aquellos que, que han generado condiciones favorables. Así me llené de orgullo y me quedé en la cama sin meditar. <risa> Y en algún momento el Lama Rondulhaga le viene a visitar donde está meditando y le encuentra precisamente dormido. Y de un lado le regaña, del otro lado se regaña a él mismo. Y dice. Lo que dijiste que eres, que eres un malhechor de la región de Lato, que es la región de Kuntan, donde nació, lo que dijiste que eres un gran malhechor de ahí, parece haber sido cierto. <risa> parece que yo alardeé demasiado mis enseñanzas. Yo creo que tú necesitas otro maestro. Y no es que las enseñanzas de Dzogchen no funcionan, porque hay muchos grandes seres que han tenido logros muy, muy altos a través de meditación en la naturaleza de la mente a través de Dzogchen. Pero primero hicieron cien mil postraciones, y cien mil y cien mil mandalas, y cien mil yoga, y han preparado el terreno bastante antes. Y por la razón que sea, Rondurlaga había estado, como él mismo dice, alardeando un poquito demasiado sus enseñanzas. Y él reconoce que él no es quien tiene la, lo que se necesita para, para alguien como Tupagá. Y le envía y le dice a Tupagá, en un lugar llamado Chogdung hay un, un gran maestro que enseña el mantra nuevo en la tradición del mantra nuevo. Tradición del mantra nuevo es manera de describir toda esta segunda transmisión. Dzogchen forma parte de la primera transmisión. Es en, entre dentro de las escuelas que ahora llamamos nyingma, que quiere decir antigua o anterior. antigua. Esta es la tradición nueva. Atisha, acordamos que la llegada del gran erudito indio, Atisha, al Tíbet, fue un evento que marcó ¿no? un momento importante, pero hubo también Varios tibetanos importantes que empezaron a ir a la India. Empezaron a ver. Necesitamos regresar a la, a, a la fuente. Porque nos, lo que tenemos aquí es todo mezclado. Y no sabemos qué es qué. Hay que ir a la fuente y ver qué hay. Y hubo, ya en aquella época, hubo. Eh, empezaron a ver eh, tibetanos que. Fueron, estudiaron el idioma y estaban buscando textos, traduciendo los textos y regresando. Y todo este movimiento forma parte de la segunda transmisión del Dharma que a veces en, en los textos se llamaron eh, Sarma, lo nuevo o la tradición de mantra nuevo. No necesariamente es que los mantras son nuevos, sino que llegaron en esta nueva fase y dice que hay un maestro de la tradición del mantra nuevo llamado el gran traductor Marpa. Y Milarepa luego explica que cuando escuchó el nombre Marpa Lotsawa se le pararon los pelos. cómo Se, llama? se le rizaron los pelos. ¿No? Y empezó a llorar. Y pensó, yo tengo que ir, yo, yo le tengo que conocer. Y cuando, eh, cuando sale de Rondulhaga, recoge y está viviendo, pidiendo. Hay una amplia tradición en el Tíbet de dar cebada, de dar eh, granos a las personas mendicando, sean yogis, sean, ¿qué sé? Esta tradición de generosidad, de apoyar, es muy amplia. Y así vivía pidiendo cebada. Y hasta hoy en día hay, hay esta tradición de cuando la gente va de eh, peregrinaje, van sin bienes. Y la gente, si tú ves gente de que son peregrinos, es mérito apoyarles. Y la gente quiere darles de comer para participar en su viaje. Así que Milarepa sí pudo sostenerse. Sale con ¿no? las, la comida que tiene y con un texto, y ahí va caminando. Y cuando miran en las tankas que naran la vida de Milarepa, estas maravillosas tankas, eh, en este evento en su vida se ve con un texto en su espalda, está cargando su texto y va deambulando y dice que solo estaba eh, en su mente el pensamiento, ¿cuándo voy a poder conocerlo y ver su cara? Tuvo mucho anhelo de ver Malpa. ¿Qué hora empecé? ¿Puedo continuar o tenemos que... ¿Eh? Ok. Uh -huh. Pues yo creo que eh, el momento de encontrar a Marta es un momento eh, impregnado de importancia, simbólica y real y no vale la pena precipitar el proceso, está caminando, quizás, quizás vamos a llegar al valle. Eh, Milarepa se le está, se está acercando y, y está preguntando a la gente en esta región donde había comentado que iba, iba a encontrar a Marpa, y está preguntando a la gente, por ahí vive el gran traductor Marpa, un gran maestro. Y ellos dicen, no conocemos nadie de este tipo. Yeah. Pero tiene el nombre del lugar y va, va hacia el lugar. Es este lugar, sí, el lugar es por ahí. Llega a una cima donde cruzas de una cruzando una montaña en la parte superior de la cima, ¿no? Y en esta cima encuentra a varias personas y les pregunta si va bien para tal y tal lugar y dicen sí. Dice, y ahí vive Marple, el gran traductor, ¿no? Un gran maestro. Y él le dice, pues, gran maestro, gran traductor. No, no hay nada de ese tipo, pero sí hay algún marpa en este valle. Y dice, ¿dónde vive? Y le muestra la casa. Y le pregunta, si sí, es esta casa. Y pregunta cuál es el nombre de la cima. Y para Túpaga los nombres de los lugares son muy importantes. Hazte cuenta estás buscando a alguien que tú tienes la confianza, que te, esto es. ¿no? Esta persona me va a liberar de todos mis errores, de toda mi confusión, me va a enseñar el Dharma y esto es la persona, me va a llevar a la iluminación, y solo tienes un nombre de la persona, nombre del lugar, pues los nombres de los lugares. Y tú pregunta y da nombres a lugares en diferentes momentos. Y aquí pregunta cuál es el nombre de la cima y el nombre de la cima es Cholagan. Es eh, es cima al dharma. Y él piensa esto es muy auspicioso, que la primera vez que vi la casa de Marpa era desde la cima del Dharma. Y con esta fe, con esta añoranza, con esta emoción se va bajando de la cima hacia la casa de Marpa. Y nosotros le alcanzaremos en, eh, en la finca de Marpa la siguiente vez.